Hola, en este video vamos a revisar el libro mayor que podemos generar a través del módulo de contabilidad electrónica entonces, para esto nos vamos en el menú del lado izquierdo a donde indica libro mayor y aquí nos consulta el rango de fechas para el cual queremos generar el libro que por defecto corresponde al el, el año completo que estemos en curso entonces nosotros podemos generar el libro mayor vamos a ver que nos genera los mayores de cada cuenta contable que tengamos con sus respectivos saldos ya sea deudor o acreedor, dependiendo si tenemos eh, saldo al lado del debe o saldo al lado del haber. Entonces, por ejemplo, en el caso de la caja, tenemos todos los movimientos que tenemos en la caja al debe. Estos 500.000 que están acá son el capital inicial. Después tenemos los 119 de una venta y tenemos todos los eh, cargos que se le han hecho a esta cuenta. ¿ya? todo en el fondo los gastos que se hicieron o las compras que se hicieron. Si nosotros sumamos esto y le restamos esto que está acá nos va a dar que el saldo es este que tenemos acá abajo ¿Sí? y en este caso tenemos un saldo deudor en la cuenta caja y específicamente la cuenta caja significa que tenemos saldo a favor, o sea tenemos dinero dentro de la caja y así con el resto de las otras cuentas tenemos la cuenta de IVA Crédito donde tenemos solamente eh, un movimiento ya a medida que vayamos cancelando el IVA Crédito se va a eh, ir apareciendo al, al haber la idea es que cuando eh, Hayamos pagado el IVA y si no hemos tenido ninguna venta, esta cuenta que ha cuenta en cero. Y así no hemos tenido todavía ninguna venta, al igual que el, el IVA eh, débitos. O sea, asumiendo que los créditos los usamos para pagar todos los débitos y los débitos los pagamos con plata eh, de caja. Bueno, y así tenemos todas las cuentas. Entonces, así podemos revisar el libro eh, mayor de nuestra contabilidad que estamos llevando a través del librete. Muchas gracias.